hola a todos sean bienvenidos a su canal prevideo el día de hoy les estaré mostrando cómo podemos insertar diagramas o smart child en este caso si no lo pronuncia bien por favor déjenmelo en los comentarios pero en español quiere decir arte inteligente este es una representación visual de datos o de ideas que podemos agregar en nuestras presentaciones vamos a crear gráficos con diseños diferentes así que el día de hoy ya tengo mi texto agregado, que sería carne frita, y les mostraré en un diagrama cómo podemos insertar un proceso. Así que ya ustedes saben, quédense hasta el final del video para que puedan aprender. Bien, lo primero es que le vamos a darle a esta flechita que está aquí, para subir el menú. Luego le daremos a Inicio, luego le daremos donde dice Insertar. Bien, entonces vamos a subir, prácticamente está en la última opción. Es esta que está aquí, miren, Smart Tire. Nuevamente, si no lo dije bien, déjenmelo saber en la cajita de comentarios. Eh, le damos a la opción y aquí están los diferentes diagramas que podemos poner. Pero en este caso, yo personalmente quiero agregar uno que tenga imágenes. O sea, no solamente el contenido que yo voy a agregar, no, no, no, no, no. Sino que también tenga imágenes. Para eso, pulsaré donde dice Imagen pulso verdad y voy a buscar un diagrama que yo considere me favorezca o que se vea bien bien en este caso voy a utilizar este se ve muy muy dinámico entonces para yo agregar el contenido pudiera ir indicando directamente o pulsando cada una de esas opciones que me apareció aquí verdad aquí déjeme bajarlo un poquito aquí en el en la diapositiva pero si yo quiero ir agregando mi contenido, también puedo hacerlo directamente desde aquí, desde el panel de texto. Simplemente pulso el panel de texto y aquí voy a agregar el contenido. ¿Qué pasa? La primera opción que me aparece para agregar es la última que se va a presentar en el diagrama. O sea, que si yo voy a poner el diagrama, en la primera opción simplemente debería poner el último paso. Entonces, en este caso, vamos a irnos a la última opción. Miren, yo bajé ahí y vamos a agregar nuestra imagen. Para eso pulsaremos esta parte de aquí que dice imagen. Miren, aquí vamos a agregar nuestra imagen. El primer proceso, ¿cuál es? Bueno, lavar el pollo. Vamos a lavar el pollo. Entonces, agregaremos una imagen concerniente a eso y editaremos el, te el texto, que sería lavar. Ahí está, lavar. Luego iremos a la segunda imagen, ¿verdad? Y las, el segundo paso sería hervir la carne. Entonces vamos a hervir, vamos a elegir la imagen, le damos a listo y ahí se nos agrega. Entonces vamos a poner el título que sería hervir, hervir. Luego de eso entonces vamos a agregar la tercera imagen que sería eh, freír. Ese sería el tercer paso, le damos a listo y luego de eso, entonces ponemos aquí hervir, verdad, perdón, freír. Ese es el tercer paso. Freír, bien, ya si hicimos todo eso, simplemente le damos aquí a la X y va a bajar, pero todo va a quedar agregado. Miren ahí el paso, los pasos donde está: lavar, hervir y freír. Pero, ¿qué pasa? Si yo quiero agregar. Otro elemento a esta a este diagrama simplemente selecciono el diagrama, ¿verdad? Ahí está seleccionado mi diagrama. Perdón. Entonces, luego de que se selecciona, vamos a subir el menú y vamos aquí donde dice agregar forma. Pulsamos. Luego de que pulsamos, podemos agregar la forma quizás delante o detrás. En este caso, yo voy a agregar la forma detrás porque ya sería una última opción que voy a poner. Entonces, para ahora sí, voy nuevamente al panel de texto y voy a agregar mi opción, la última opción, que sería, por ejemplo, ya cuando el pollo está frito, sería este. Que sería ya para comer. Entonces damos, escribimos comer y le damos a la X. Ya está agregado. Miren, así es como se ve nuestro diagrama. Ahí están los cuatro pasos básicos para freír un pollo. Si el video les ha gustado, si les ha servido mucho, déjenme un like y suscríbanse a mi canal. Apóyenme ahí chicos, ¿eh? Ya ustedes saben. Eh, déjenme sus comentarios diciéndome qué les parece el video y qué temas quieren que trate en el próximo tutorial. Bye, bye.